la la casa, la puerta principal con agua limpia, barren para que haya una buena energía Pueden quemar canelo, laurel romero, la flor del peregrino para limpiar la casa abrir las ventanas eh, como les dije, como trabajo en la farmacia llegan muchos niños que con mucha estomatitis, en la boca y le falta energía entonces ahí se puede darle hojas de canelo, masticar porque el ácido, el que tiene el canelo eh, es como una vitamina C y le va a reforzar esa estomatitis. Eh, tenemos la hoja de para la tos, la hoja de paño. Hay muchos pruebas que se pueden hacer aún de la naturaleza. La sanguinaria, la salsa parrilla para limpiar la sangre, la uña gato, son buenísimas. Eh, y más la energía del cielo, todo puede ser. ¿Vale? Eh, me gustó que hayan traído sus tipos porque va a quedar marcado algo un precedente para ellos. Que habían unos mapuches que se bañaban en la cascada, llamaban los árboles y estaban con la, el talón en la tierra, sin zapatos, y podían resistir sanamente. ¿Ven ahí? huevo, buen regreso a la casa. Marichuweo, ay ay ay ay, ay, ay, ay, ay, ay! ay, ay, ay.